Hemos traído ante ustedes hasta aquí una reflexión y queremos compartir algunas muestras que la Biblia nos habla, que la Biblia nos señala con respecto al amor de Dios para cada uno de nosotros, para su pueblo, para su iglesia. Nosotros, queridos jóvenes, a veces nos escondemos detrás del grupo, detrás de la, de la colectivo, Tal vez sentimos que nadie nos observa, tal vez pensamos que no estamos siendo atendidos por alguien. Pero debemos tener la claridad y la certeza que la relación que Dios tiene con su iglesia es una relación personal. Olvidémonos de una relación de Dios con una iglesia colectiva, en lo grande, en lo multitudinario y en donde a lo mejor Nadie me veo, nadie me observa, no. El Señor nos conoce de manera personal, particular, individual y sabe aún, dice la palabra, cuántos cabellos hay en nuestras cabezas, así de individual, así de personal y es de esa forma en la que estudiaremos las muestras del amor de Dios para su iglesia desde la perspectiva personal tenemos que hacerlas nuestras. La Palabra de Dios nos dice ahí en Romanos que lo que fue escrito en el pasado para nuestros tiempos fueron escritas. Así es que vamos a entrar rápidamente en materia y abrir nuestra Palabra de Dios, yo creo que todos traemos nuestra Palabra, de Dios nuestra Biblia, acostumbrémonos a tener nuestra Biblia, es bueno tener nuestra Biblia en los medios digitales, es medio tener, bueno tenerla en nuestros celulares, en nuestros dispositivos, ahí nos va a ayudar al estudio, pero tener también nuestra Biblia por escrito, en papel, que la podemos oler, que la podemos sentir, que la podemos estudiar, subrayar y ver, es algo también muy bonito, muy maravilloso, muy importante. Así es que vámonos a Esdras, vamos a encontrar un contexto en el libro de Esdras, Esdras capítulo 1, Esdras capítulo 1, vamos a estudiar la historia de un joven profeta de nombre Zacarías, joven profeta de nombre Zacarías, dice ahí en la introducción, resulta que un grupo de repatriados en Esdras capítulo 1, versículo 1, Salen en el año 536, de acuerdo a Esdras 1:1, gracias a un decreto que Dios colocó en el rey de Ciro de Medopersia. El rey de Medopersia da un decreto, y de ahí surge la posibilidad de que un grupo de personas repatriadas, se les conoce, salgan de allá, de aquel exilio, y regresen a Jerusalén. En Esdras 2:68, nos dice que ese grupo de repatriados, Esdras 2.68, tenían la encomienda de hacer la casa de Dios, volver a construir, reedificarla, dice así la palabra, Esdras 2.68. Era la encomienda, tenían una tarea, hay un trabajo que hacer. El pueblo de Dios siempre tiene un trabajo que hacer. Estamos en esta tierra con una encomienda y una misión que cumplir, una misión que cumplir, ¿sí?, y ellos tenían su misión bien identificada, bien clara, reedificar, Esdras 2.68, la casa de Dios. Esdras 3.2 nos dice que eran conducidos por dos personajes, el personaje que representaba al, al poder, digamos, civil, era el descendiente directo de David, era de nombre Zorobabel, Zorobabel, ¿recuerdan? Ilustramos inmediatamente este nombre de Zorobabel con aquel templo, el templo de Zorobabel, el segundo templo que Dios eh, pidió ¿verdad? a su pueblo que construyera. Y Zorobabel conducía a estos repatriados. Y junto con Zorobabel venía también el personaje que representaba el poder religioso, al descendiente de Aarón que de nombre es Josué. Ahí nos dice Esdras 3:2. También iba Jesúa hijo de Josadac, iba Zorobabel y Jesúa acompañando esa contingente y estaban listos para construir ese templo. La construcción, Esdras 3.8, 3:8 dice, se inició en el segundo año la venida de la casa de Dios en Jerusalén. En el segundo mes comenzaron la obra Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, con el resto de sus hermanos. El calendario es preciso. El calendario profético jóvenes es preciso. Dios no se equivoca en los tiempos y esa fecha estaba determinada para el año 535 antes de Cristo. 535 antes de Cristo se inició la construcción del segundo templo. Esdras 4:1. Pero venían problemas, dice, porque Satanás no se va a quedar tranquilo. El pueblo de Dios trabajando y Satanás se encargará de hacer que todo funcione mal. El enemigo de Jehová es el enemigo también del pueblo de Dios. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los que habían vuelto de la cautividad edificaban un templo, fueron a Zorobabel y le dijeron edifiquemos vosotros. Y empezaron los problemas, versículo 4, 4, 4, tanto era el problema que entonces la gente del país intimidó al pueblo de Judá, lo atemorizó para que no siguieran edificando, sobornaron, hicieron una serie de situaciones y de cosas para que no se edificara ese templo. ¿Y qué creen? La gente se intimidó, la gente, el pueblo dejó las cosas, como dicen, se dice por ahí, ¿verdad? dejó la cuchara y se fueron a hacer otra cosa, sintieron que no era el momento, sintieron que no era el tiempo y perdieron de vista el objetivo y la misión que tenían. Pero qué, ¿qué fue lo que pasó? Dios no se iba a quedar sin actuar, nunca Dios está sin actuar, Dios siempre está actuando, Dios siempre está al pendiente de sus hijos, Dios siempre está al pendiente de nosotros en cada instante. Capítulo 5 de Esdras, versículo 1, profetizaron a Geo y Zacarías, hijo de Ido, Ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén, Dios envió a sus profetas, Dios envía a sus profetas en el tiempo que es necesario, en el tiempo que es conveniente para que su pueblo que somos nosotros tengamos el mensaje directo de, del Señor establecido a través de sus profetas y Dios envió a dos personajes, uno anciano como Ageo, se entiende, ¿verdad? El comentario bíblico adventista nos dice que Ageo era avanzado de edad, su ministerio fue de poco tiempo, pero también iba ahí alguien más junto con Ageo, un joven, muy posiblemente de la edad promedio en la cual ustedes se encuentran en este lugar. Un jovencito, un joven con la determinación de hacer lo correcto, con la determinación de escuchar la voz de Dios colocarse en sus manos y hacer la voluntad del que lo envía, en este caso nuestro Dios Padre y entonces dice el versículo 2, capítulo 5, versículo 2 se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel y Jesúa, hijo de Josadac y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén ¿qué fue lo que pasó? ¿cómo fue el mensaje que Dios envió a través de esos profetas de Ajeo y de Zacarías, tan importante, tan impactante, que hizo que el pueblo retomara su misión. Eso es lo que vamos a estudiar ahorita. Todo eso fue la introducción y nada más me quedan 10 minutos. Así es que vamos rapidito a, vamos rapidito al libro de Zacarías. Vamos a Zacarías, el mensaje de Zacarías. Fíjense bien, el mensaje de Zacarías se da en dos, por lo menos las primeras, son varias visiones en el libro, la primera visión está en el capítulo 1, en el capítulo 1 habla de una visión cuando arranca versículo 1 el ministerio de Zacarías, pero en el versículo 7 habla de una visión importante, se entiende que esta visión no solamente fue una, dice ahí en los días 24 días del mes undécimo que mes de Sebat, del año segundo de Darío llegó palabra de Jehová al profeta Zacarías, al joven Zacarías. Dios le habla y era una visión de noche. Tuve, dice el versículo 8, Zacarías 1:8, tuve una visión durante la noche. ¿Saben? Esa visión se compone de ocho partes. Algunos piensan, verdad, que fueron varias, fueron varias noches, una secuencia de visiones, pero hay quienes piensan y aquí en la Biblia de Andrius, aquí a, a, aceptan, digamos, la idea de que esa visión fue dada, estas ocho visiones fueron dadas en una sola noche, una sola noche, ocho visiones importantes, ocho visiones que hablan de las muestras del amor de Dios para su pueblo, porque eso fue lo que necesitaba el pueblo, entender que Dios estaba con ellos, entender que Dios no los iba a abandonar, que era necesario que continuaran la tarea. Y es, queridos jóvenes, es importante que los aceptemos, que veamos este mensaje, porque para nosotros es importante también que sigamos con la tarea, que terminemos la obra que se nos ha encomendado y que sigamos avanzando, a aquel día glorioso en que nuestro Señor Jesús vendrá por nosotros. La primera visión, primera visión se encuentra en Zacarías 1.7, Zacarías 1.7, ahí está la primera de las visiones, dice versículo 8, tuve una visión de noche, un hombre que cabalgaba sobre un caballo el la San, y estaba entre los mirtos en la andanada. Detrás de él había caballos alazanes, overos, blancos. Y entonces le pregunté: ¿Quiénes son, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió: Yo te enseñaré quiénes son. Versículo 11 de ese capítulo 1 dice: Hemos recorrido, los que venían a caballo dicen: Hemos recorrido la tierra y hemos visto que toda la tierra está tranquila y en calma. Primer mensaje la confianza que debemos tener en Dios, de que Dios está al control de todas las situaciones, aún en medio de las circunstancias de dificultad que podemos ver a su alrededor, Dios está al control de las situaciones, en medio de las situaciones complicadas, a veces de enfermedades, Dios mantiene la visión y en medio, así como aquella arca que estaba en aquel eh, diluvio, la situación alrededor era implacable, era difícil de llevar, pero Dios cuidaba con cuidado esa arca y la llevaría al lugar seguro. Así Dios cuida a su iglesia en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades y nos cuida a cada uno de nosotros. Versículo 16 del capítulo 1, así ha dicho Jehová, me vuelvo a Jerusalén con misericordia, volteo a verte, observo de manera especial y te tengo misericordia y después dice el versículo 17 rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien y aún se consolarán Jehová querido señorita, querido joven te ha elegido, Jehová te ha dado el consuelo, ¿Quieren? tenemos que aceptarlo como dijimos hace ratito, hay que aceptar el Señor nos está diciendo aquí así como lo dijo en aquel entonces Rebosarán mis ciudades con abundancia, aún consolará Jehová a Sion y aún escogerá a Jerusalén Jehová, hará cumplir sus promesas en cada uno de ustedes. La segunda visión y segundo mensaje se encuentra en el capítulo 2 de Zacarías, versículos del 1 al 18. Dice ahí después el versículo 1, alcé mis ojos y tuve una visión, vi un hombre que tenía en su mano un cordel de medir y le dije ¿a dónde vas? Él me dijo voy a medir a Jerusalén para ver cuánto es su anchura y cuánta es su longitud. Mientras se iba aquel ángel hablaba conmigo, otro ángel le salió al encuentro y le dijo corre, háblale a ese joven y dile a causa de la multitud de hombres y de ganado que habitará en medio de ella, dice Jehová, Jerusalén no tendrá muros. No es necesario los muros. Dios le dice y nos dice a nosotros, no se preocupen. No es necesario los muros. ¿Por qué? Dice el versículo 5. Porque yo seré a ustedes, yo seré a esa ciudad por muro. ¿De qué? ¿Muro de? Versículo 5. ¿Me siguen? ¿Muro de? Fuego. Dios será para su ciudad, para su pueblo, para su iglesia un muro de fuego, ¿Qué tenemos que temer ante una situación así, así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 8, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, fíjense bien, el que os toca, toca a la niña de mi ojo, le dice al pueblo y nos dice a nosotros, el que os toca a ustedes, toca a la niña de mis ojos, Así de cuidadoso es Señor con su pueblo, así de cuidadoso es nuestro Dios con cada uno de, de sus hijos. Después dice el versículo 10, canta y alégrate hija de Sión, porque yo vengo a habitar en medio de ti. Muchas naciones se unirán a Jehová en aquel día. Siguiente visión, Jehová está al control él dispersará a sus enemigos. La siguiente visión la encontramos por ahí en el capítulo 4. Vamos a brincarnos, nos brincamos la segunda, la de los cuernos y la de los carpinteros, porque ya se nos está acabando el tiempo. Y tengo que llegar a la cuarta visión que se encuentra en el capítulo 3. Capítulo 3. Dice, luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Esta es una visión muy interesante. Aquí Zacarías ve al sacerdote que estaba conduciendo al pueblo, lo mira delante del ángel de Jehová. Al estar delante del ángel de Jehová, mantiene una comunión con él. El ángel de Jehová está al pendiente de Josué y está actuando en una relación de cumplir la misión que como sacerdote le tocaba cumplir. Pero mientras estaba frente al ángel de Jehová, alguien estaba a su derecha, dice ahí el versículo 1 del capítulo 3. Ahí estaba Satán a su mano derecha para acusarlo. Satanás se encontraba a la derecha de, de, de Josué para acusarlo. Y saben, esa es la labor del enemigo. El enemigo constantemente está con el ánimo de acusarnos. ¿Conoce Satanás nuestras faltas? ¿Sí o no? Sí, sí las conoce, sí las conoce. Porque él es el que nos pone a, a, a fallar. ¿Cómo no las va a conocer? Él es el que nos hace caer. Él es el que coloca las trampas para que caigamos, él es el enemigo, el que pretende que nos separemos de Dios, por supuesto, que Satanás conoce nuestros errores y nuestras fallas y en lo que caemos, por eso es que está ahí a un lado de nosotros, a un lado de Josué, señalando las fallas y no solamente lo señala, no lo hace saber, eres así, eres asá, cómo te atreves a pensar de esa manera, no tienes derecho a aceptar ¿verdad? el perdón No, de ninguna forma y a veces tristemente algunos de nosotros le creemos, le creemos, pero entonces querida señorita, querido joven, escuchen lo que pasa aquí, entonces versículo 2 dice, Jehová le dijo a Satán, Jehová te reprenda Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén, que ha escogido a este pueblo, que ha escogido a este joven y a esta señorita, te reprenda porque yo lo he seleccionado, es mío, está frente a mí y lo he sacado del tizón en medio del incendio, dice por ahí, lo he sacado como un tizón arrebatado del incendio. Entonces, ante una situación así, cuando Jesús le da la orden al enemigo, al tenernos a nosotros cerca, al estar en su visión, ante él nos encontramos en oración de rodillas, estudiando la palabra de Dios, Satanás huye al mensaje y a la indicación del Creador, de quien lo creó a él y Satanás tiene que salir corriendo. Josué entonces dice que estaba cubierto de vestiduras viles, permanecía en pie delante del ángel, es importante esta parte, tenemos que entender que permanecer en pie delante del ángel es lo que nos mantiene sanos, es lo que nos mantiene seguros, es lo que nos mantiene al, al alcance de la protección de nuestro Dios, porque fuera de ahí, si nos descuidamos, si nos volteamos, por más que el Señor quiera, si nosotros tomamos una decisión de irnos a otro lado, es imposible que podamos regresar. El Señor está al pendiente, pero nosotros tenemos que estar al pendiente de nuestro Dios, tenemos que estar al pendiente, así como dice ahí, al frente, delante del ángel. Y entonces, en una situación así, como dice aquí, habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él, a todas las personas que estaban ahí delante de él, y le dice, Quitadle esas vestiduras viles. Ahorita lo vimos con la señal del Cordero. Solamente el Hijo de Dios, que tomó el lugar de nosotros, que dio su sangre para rescatarnos a nosotros del pecado en el cual nos encontrábamos, es el único que puede decir y dar esa orden, quítale esas vestiduras viles. Y así lo hizo con Josué y así lo quiere hacer con nosotros. Y dice, y te he hecho vestir de ropas de qué? ropas de gala, muestras del amor de Dios para su pueblo, Él nos rescata, cambia nuestras vestiduras de inmundicia, cambia esos pecados que, sa que sabemos que se han cometido, nos perdona, nos quita ese pecado, nos entrega vestiduras de gala, porque Dios nos ama de forma especial, Él dio su vida por nosotros, Él, nos, él entregó su sangre para rescatarnos, a nosotros nos toca aceptar, y después escuchar, dice más adelante, y le dijo, escucha esas palabras que Cristo repitió muchas veces mientras estaba aquí en la tierra, que se las dijo a María Magdalena, que se las dijo al ciego, que se las dijo al cojo, de muchas maneras cuando estuvo aquí llevando a cabo milagros, también nos lo dice a nosotros, se lo dijo a Josué y te lo dice a ti querido joven, te lo dice a ti querida señorita, le dice, mira que he quitado de ti, ¿qué cosa?, tu pecado, aceptemos, aceptemos esa hermosa promesa, el Señor ha quitado de nosotros el pecado, sintámonos limpios, sintámonos con las vestiduras de gala, porque vamos a un evento especial en el cielo, el Señor nos llama para ese evento y pónganle dice un turbante limpio, escucha pues Josué dice el versículo 8, sumo sacerdote tú y tus amigos que se sientan delante de ti, yo traigo a mi siervo el renuevo, en aquel entonces estaba hablando de la primera venida de Cristo, le estaba diciendo a Zacarías que iba a venir el renuevo, el Señor por primera vez montado en un pollino, dice pero a nosotros nos dice que Jesús viene el renuevo como un rey, triunfante sentado sobre un caballo blanco en las nubes de los cielos y nos falta mucho querido joven para ese día y entonces dice el versículo 9 al final y quitaré en ese día, ese día que veamos llegar a nuestro Señor, a nuestro Salvador, el día glorioso en el cual todo el pecado dice ahí se acabará en un solo día, ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más pena, ya todo quedó atrás. En aquel día, dice el Señor, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de la vid y debajo de la higuera. Y ese, queridos jóvenes, queridas señoritas, es el mensaje más maravilloso de amor que Dios tiene para nosotros. En aquel entonces sirvió para que ese pueblo, saliera de nuevo de sus casas donde estaban escondidos y terminaran su obra, ese es un mensaje que Dios nos pide que aceptemos en nuestra vida, somos perdonados, tenemos una tarea que cumplir y Dios nos llama a cumplirla, que esa sea nuestra oración en esta tarde, que Dios les bendiga, gracias.